Hola a todos, si vas a entrenar en casa con el rodillo o bien con una bicicleta estática, puedes jugar con las variantes que te permite esta modalidad de entrenamiento. Puedes jugar con la intensidad, puedes jugar con la frecuencia de pedaleo y puedes jugar si entrenas de pie o sentado. Te voy a mostrar cómo lo puedes hacer, que nada te pare.